Hola, soy Martina. Y yo soy Benjamín. Y hoy te queremos dar tres consejos para que no se incendie tu casa. 1. Si vas a ocupar la estufa a gas por primera vez en el año, revisa la manguera con agua y jabón líquido para ver si hay burbujas. 2. Nunca dejes la estufa cerca de las cortinas o cubre camas. Y 3. Siempre revisa si cerraste el gas. Thank oh, you.